El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer y nuestro castigo es la violencia que no ves. El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer y nuestro castigo... Es la violencia que ella Es el, el Impunidad para mi asesino. Es, es la desaparición. Es... es la violación. Y la culpa no era mía ni dónde estaba ni cómo vestía. Y la culpa no era mía ni dónde estaba ni cómo vestía. Y la El violador eres tú Son los pacos Duerme tranquila, niña inocente, sin preocuparte del mandolero. Que por tus sueños, dulce y sonriente, vela tu amante carabinero. El violador eres tú, Paco El violador eres tú, asesino. El violador, eres tú. El violador